Te olvidéis de mí, te había me enamorado hace unos años sin que te olvidéis te mí, nunca, nunca, te nunca, nunca, Loca, loca, loca, loca. La emoción, y el vuelva el tiempo, que mala suerte, la suerte, del amor la mía, la mía, la mía, la que la que hay que que hay hay que la mía, que, que, es, que, que, que, que mía, la vuelvo a dar las gracias vuelvo a dar las gracias, <tose> ay, ay, mar, Se ve con el sol, tranquilo. <risa>